Colombia siempre tuvo razón para no conversar con las autoridades venezolanas que no han tenido purito en demostrar su simpatía con la guerrilla colombiana Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal Noticias al Día donde lo que la gente rumora como un chisme aquí siempre lo contamos como primicia Antes de que comencemos como siempre no se les olvide suscribirse a nuestro canal para que estén muy atentos a nuestras noticias por supuesto activar la campanita de notificaciones y que estén actualizados y también que compartan este canal con todos sus amigos en redes sociales. Ahora sí, arranquemos. Increíble pero cierto, nuevo golpe de Nicolás contra la democracia venezolana. Inhabilitaron para ejercer cargos públicos a 28 opositores. Después de ejecutada la decisión, la cual afecta también al presidente interino Juan Guaidó, fue tomada la Contraloría General de la República, órgano a cargo del control fiscal, pero que en realidad ha en nombre del gobierno dictatorial chavista el pasado martes la contraloría general de venezuela inhabilitó al líder opositor juan guaidó y a otros 27 exdiputados del parlamento que esto básicamente no pueden en sí ejercer cargos públicos por 15 años tras la negativa de estos al presentar una declaración jurídica de patrimonio después de dejar sus funciones como legisladores el bisamoroso contralor venezolano habló ante la televisión pública BTV que Guaidó y otros 27 inhabilitados, muchos de ellos colaboradores del opositor, según él dice, que algo tienen que ocultar al negarse al presentar la declaración jurada de patrimonio. Según el contralor, muchos de estos personajes están involucrados en hechos de corrupción. Se han apoderado de dinero de todos los venezolanos, así lo afirmó y lo añadió el funcionario de la represión, sin ofrecer detalles. Recordémosle al pueblo venezolano que la declaración jurada de patrimonio es un instrumento moralizador. Lo que causa curiosidad es que sean precisamente ellos los que hablen de moralidad, porque según ellos constituye un mecanismo de control preventivo en la lucha contra la corrupción y la vigilancia de la conducta del servidor público. Prosiguió amoroso. Por su parte, Juan Guaidó, a quien casi 60 países reconocen como presidente interino de Venezuela, hizo caso omiso y no reaccionó de manera inmediata a la noticia. Pero al igual se estima que la rechazará, ya que el líder opositor asegura que mantiene su cargo como diputado, que de acuerdo con la Constitución expiró el pasado 5 de enero al instalarse un nuevo parlamento, que controla con abrumadora mayoría claramente el chavismo. Para los que de pronto entienden la Constitución, Guaidó y otros exdiputados se reúnen bajo una instancia denominada Comisión Delegada, que es una figura que pusieron en marcha en diciembre pasado para prolongar el mandato que entonces ejercía como jefe del Parlamento. Guaidó decidió en su momento usar esta instancia como una forma de dar validez a sus decisiones, y hacer una oposición legal tras considerar que las elecciones legislativas que se celebraron en diciembre pasado carecían de estándares democráticos y por ello su coalición no participó. Esto es una figura que el Parlamento activa cuando se encuentra en periodo de receso. Es reconocida por algunos países como Estados Unidos o Colombia. Ahora lo que está haciendo Nicolás y su gobierno dictatorial es barriendo todo lo que se les atraviese de ahí y que tomarán estas acciones, las cuales involucran a los que realmente están siendo obstáculos entre los inhabilitados que se encuentra el ex diputado Julio Borges, que ejerce como comisionado de Guaidó para las relaciones exteriores o Sergio Vergara, quien eh, fuera mano derecha del líder opositor. La lista completa de inhabilitados son los siguientes. Marco Quiñones, Armando Amas, Julio Montoya, Ismael García, Mariela Magallanes, Antonio Geara, Américo de Gracia, Carlos Berrizbeito, Juan Miguel Mateus, Richard Blanco Cabrera, Rafael Veloz, Tomás Guanipa, Luis Florido, Germán Ferrer, Jesús Alexis Paparoni Durán, Carlos Paparoni, Freddy Guevaras Cortés, Juan Andrés Mejía, Julio Borges, Franco Casella, Gaby Arellano, Renzo Prieto, Sergio Vergara, Carlos Valero, Winston Flores Gómez, Juan Guaidó Márquez, Juan Pablo Guanipa Villalobos y por último José Manuel Olivares. Pasando a segunda noticia, Vladimir Padrino, ministro de la defensa, luego de tres años, pasó de prometer la expulsión de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia a justificarlas. Según Vladimir Padrino López, en 2018 dijo que no tienen espacio en Venezuela, vamos a ir por ustedes. Ahora el discurso del titular castrense cambió drásticamente. En actuaciones que demuestran su clara defensa defensas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Claro, está obviando la presencia de esta guerrilla colombiana en territorio venezolano y buscando justificar que ese grupo irregular, al igual que el Ejército de Liberación Nacional, hacen vida en la frontera. Vladimir Padrino López, ministro de la Defensa de Venezuela, dijo en una declaración al Canal Telesur que el gobierno vecino país no respetó el proceso de paz que firmó el expresidente Juan Manuel Santos. O sea, una forma diplomática de justificarlos. Recordemos que el mismo padrino manifestó muchas veces internamente en la Fuerza Armada de su descontento con la presencia de la guerrilla en territorio venezolano. E incluso se fajó un acalorado discurso cuando en noviembre de 2018 el Ejército de Liberación Nacional asesinó en Amazonas a tres sargentos de la Guardia Nacional. Recordemos que fueron Alfredo Antonio Solano Guevara, Robert José Aragona Díaz, y por último, José Jean Pierre Martínez Bolívar. Ese mismo día, padrino rodeado de militares que se levantaron a aplaudir, aseguró en clara alusión a la guerrilla lo siguiente. Delincuentes, narcotraficantes, como se llame lo vamos a buscar y lo vamos a echar de la patria. No tienen espacio en Venezuela. Así lo afirmó. Los aplausos continuaban y el discurso cogía más fuerza entiéndalo vamos a ir por ustedes así lo afirmó vamos por ustedes esta sangre derramada no se va a quedar impune vamos a defender el honor de nuestros soldados de nuestros guardias nacionales de nuestra fuerza armada nacional bolivariana y alzando la voz continuaba no lo vamos a repetir fuera de venezuela nosotros vamos a hacer lo que tenemos que hacer militarmente no renunciamos a la ofensiva, al poder ofensivo para hacer respetar nuestra soberanía sagrada bolivariana. Y resaltando de nuevo Padrino, prometía que la sangre de los militares asesinados por la guerrilla no se quedaría así. Pero desafortunadamente eso se quedó en palabras, porque dos años después, Luis Felipe Ortega Bernal, Arias Garganta, tercer comandante del Frente Domingo, Line Science y jefe de la unidad que asesinó a los tres militares venezolanos, salió libre y sonriente por la puerta principal de la cárcel de ramo verde sin que se haya hecho justicia por los tres funcionarios de la guardia nacional asesinados el nuevo padrino su discurso la verdad cambia drásticamente si nos damos cuenta pasó de la promesa de expulsar del territorio a la guerrilla paramilitares y bandas criminales a justificar a las fuerzas armadas revolucionarias de colombia con la más reciente declaración de Padrino López, Colombia siempre tuvo razón para no conversar con las autoridades venezolanas, que no han tenido purito en demostrar su simpatía con la guerrilla colombiana. Padrino dice que en Colombia traicionaron el acuerdo de paz. Pretende desconocer que el 27 de junio de 2017, cuando por fin las fuerzas armadas revolucionarias de Colombia supuestamente termina de entregar las armas, se sellaba las más monstruosas de las trampas. Comenzando, a entregaron poco menos de 10 armas de diverso alcance, pero nunca las entregaron todas. Además, recibieron dinero del Estado colombiano, fundaron su partido político FARC, lograron curules en el Parlamento sin que nadie votara por ellos. Y después, por si fuera poco, un grupo de los jefes volvieron a levantar la guerrilla con el cuento de la nueva Marquitalia. Padrino de forma descarada habla de las FARC, haciéndolas ver como víctimas con oídos sordos en silencio y sin justicia la aterradora cifra dada a conocer por Naciones Unidas de más de 24.576 víctimas registradas de violencia sexual pero con el indicativo de que solo 9 mujeres de 100 denunciaron el hecho lastimosamente Padrino Poco habla de los miles de muertos en enfrentamientos la participación en el tráfico de estupefacientes, el secuestro, la extorsión que alcanzó también al territorio venezolano Hoy sabemos que la guerrilla hace vida claramente en Venezuela y ya para finalizar es aquí cuando vemos tanto lo que son paramilitares como en este caso las fuerzas revolucionarias armadas de Colombia y demás, sea extrema derecha o extrema izquierda ambos son un negocio para los políticos entonces es cuando este tipo de, de incoherencias no nos caben en la cabeza un día hay un discurso, otro día hay otro discurso un día hay un tratado de paz, al otro día no lo hay al otro día los que han asesinado, los que nos han violentado hacen parte de un congreso es cuando la verdad nos tenemos que preguntar si eso de derecha o izquierda nos ha servido en algo y hasta en las fuerzas Armadas se ve claramente reflejado no siendo más amigos, no se les olvide suscribirse a nuestro canal, también que compartan este canal con todos sus amigos y familiares, siempre los estamos leyendo, pueden hacer todos los comentarios y sugerencias que deseen. Hasta una próxima, chao, chao.